La amiloidosis eh, es una enfermedad en la que afortunadamente se han producido eh, importantes avances en los últimos años. Uno de los más relevantes, que tiene que ver con una presentación y una publicación en New England hace un año, es la incorporación de nuevo de la inmunoterapia del anticuerpo monoclonal Anticede 38 Daratumumab al tratamiento de primera línea de los pacientes con amiloidosis. En este estudio, daratumumabas se ha incorporado a bortezomib, ciclofosfamida y dexa, que era un estándar de tratamiento para los pacientes con amiloidosis de nuevo diagnóstico y en este estudio la rama control es bortezomib, ciclofosfamida y dexa. Este estudio ha condicionado la aprobación de esta combinación para los pacientes con amiloidosis de primera línea, lo cual ha sido un hallazgo muy relevante y durante este AS 2021 se ha visto que con un seguimiento de aproximadamente dos años, las respuestas siguen mejorando. El tratamiento con el anticuerpo monoclonal anti-CD38 en monoterapia hasta completar prácticamente dos años después de una inducción con seis ciclos de daratumumab, bortezomib, ciclofosfamida y dexa, hace que los pacientes sigan respondiendo, no solo desde el punto de vista hematológico, sino desde el punto de vista orgánico. Y es muy importante ver cómo con esta actualización y con un seguimiento de dos años tenemos casi un 60% de pacientes con amiloidosis que han alcanzado respuesta completa. Y esto es importante porque sabemos que la respuesta hematológica es un subrogado claro de respuesta orgánica, de respuesta del corazón, de respuesta del riñón, de respuesta del hígado y ello se traduce al final en un beneficio importante en supervivencia libre de progresión e incluso en supervivencia global. Pero eh, me gustaría también de resaltar algún otro abstract importante en amiloidosis por la incorporación de fármacos nuevos, anticuerpos monoclonales como KL-101 que va dirigido a remover la fibrilla de amiloide que se ha depositado en los órganos esta estrategia de tratamiento complementaria al tratamiento para destruir el clon de células plasmáticas responsable de amiloidosis es una estrategia estupenda los datos reportados son de pocos pacientes 25 pacientes algunos en primera línea otros incluso en recaída pero lo que es importante es que eh, solamente hay un 10%, paciente, un 10 de pacientes que progresaron y prácticamente el 90% de los pacientes o bien respondieron o la enfermedad se mantuvo estable. Con lo cual yo creo que lo importante es evaluar estos resultados preliminares en el contexto de un buen perfil de seguridad y cómo claramente abrimos de nuevo la puerta a mejorar de una manera importante el tratamiento de los pacientes con amiloidosis, ahora ya no solo destruyendo el clon de células plasmáticas responsables del amiloide, sino siendo probablemente capaces de remover la fibrilla amiloide de los órganos donde se ha depositado, con lo cual potencialmente el funcionamiento de los órganos será mucho mejor. Por lo tanto, yo creo que estos son los principales eh, resultados o los resultados más importantes reportados con amiloidosis y claramente pues, los pacientes con amiloidosis en el momento actual pues, eh, se pueden beneficiar de la incorporación, yo diría primero, y como punto más importante del anticuerpo monoclonal anti-CD38. Si el paciente no lo puede recibir como parte de la primera línea porque el diagnóstico se hizo ya hace años y recibió bortezomib, ciclofosfamida y dexa, o incluso un trasplante o un fármaco inmunomodulador como lenalidomida o pomalidomida, siempre existe la posibilidad de ser rescatado con el anticuerpo monoclonal eh, dar a tu frente a CD38 y así lo han reportado algunos estudios en pacientes con amiloidosis en recaída junto con, repito, la incorporación de estos nuevos anticuerpos monoclonales para remover la fibrilla de amiloide. En ASDE de este año eh, se han reportado resultados importantes e interesantes para el manejo de los pacientes con mieloma. Aun y a pesar de que ASS ha sido un evento híbrido, parcialmente en persona física o virtual, pues ha habido aproximadamente 900 abstracts relacionados con mieloma. Me gustaría recalcar que este AS para mieloma ha sido no un año de grandes novedades de nuevos estándares de tratamiento, sino más bien un año de consolidación de resultados, lo cual desde mi punto de vista también es muy importante. Los datos de los estudios necesitan madurar, necesitamos que los pacientes estén en un mayor seguimiento para tener datos cada vez más sólidos y más consolidados. Si empezamos por los mielomas de, de nuevo diagnóstico, en el paciente candidato a trasplante, claramente la tendencia es a incorporar los anticuerpos monoclonales anti-CD38 como parte de la inducción. Esto obviamente va a resultar o va a condicionar que un mayor número de pacientes alcancen una respuesta de alta profundidad y al final eso se va a traducir en un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Seguiremos haciendo trasplante a los pacientes candidatos a trasplante y en términos de mantenimiento, la sigue siendo el estándar de tratamiento, pero de nuevo tenemos posibilidades, como se ha presentado en AS del 2021, la incorporación de anticuerpos monoclonales anti-CD38 para complementar el mantenimiento y que al final la duración de las respuestas sea mayor. En los pacientes no candidatos a trasplante no hay novedades en cuanto a nuevos estándares de tratamiento, pero de nuevo, el seguimiento largo consolida, por ejemplo, el beneficio en la calidad de vida que los pacientes han reportado cuando reciben daratumumab en combinación con lenalidomida y dexa, que es uno de los mejores estándares de tratamiento para estos pacientes. Lo que los pacientes han reportado es una mejoría significativa en algo que es muy importante para su calidad de vida, como es el funcionamiento físico, la fatiga, la disnea. Ello está condicionado además a la calidad de la respuesta y cuando los pacientes responden mejor su beneficio en calidad de vida es más importante. Y también me gustaría resaltar que en los pacientes mayores hoy por hoy es una población de pacientes heterogénea y dentro del paciente mayor no candidatos a trasplante tenemos pacientes que están bien, que podemos decir que están fit, mientras que tenemos también pacientes frágiles. Nos movemos, y este AS 2021 nos ha reportado algunos datos, hacia una individualización del tratamiento en función de la fragilidad. Y al final los mayores beneficiados van a ser los pacientes, porque probablemente pacientes mayores, pero que estén fit, se puedan beneficiar de tratamientos un poquito más intensivos que le reporte probablemente duraciones de las respuestas similares a las de los pacientes jóvenes. Mientras que un paciente muy frágil probablemente se beneficie de un tratamiento más suave en el que lo que tengamos que intentar conseguir es una respuesta y mantenida a lo largo del tiempo pero a costa de toxicidad prácticamente cero. Por lo tanto, estos datos creo que son importantes. Cuando nos vamos a la evaluación del mieloma en recaída, pues los datos más importantes se han basado en consolidar un poco los datos de las nuevas estrategias de inmunoterapia para el tratamiento de las recaídas. Sabíamos ya que BCMA, el antígeno de maduración de las células B, es una diana estupenda en mieloma. Y este año se han consolidado los datos con inmunoterapia frente a BCMA. Es posible utilizar anticuerpos conjugados como Belantamaz, Mafodotin, que es una realidad, pero se han aportado datos en combinación, por ejemplo, con Pomalidomida y Dexa para mejorar la calidad de los resultados. Pero tenemos otras estrategias innovadoras como puede ser los anticuerpos monoclonales biespecíficos frente a BCMA o los linfocitos y claramente ha sido un año de consolidar los datos. Pacientes que han recibido seis y siete líneas de tratamiento previas, cuando se tratan con estas estrategias de tratamiento, se alcanzan niveles de respuesta absolutamente impensables para una población de pacientes tan tratada, pero no solo responden, sino que además alcanzan respuesta completa y la respuesta les dura por muchos meses Por lo tanto, Claramente el siguiente paso es mover todas estas nuevas estrategias de inmunoterapia hacia las líneas más precoces. Y además se han reportado también datos nuevos con otros fármacos que tienen un mecanismo de acción diferente. Como tenemos nuevos inmunomoduladores, los pacientes conocen la lenalidomida y la pomalidomida y tenemos la siguiente generación. Uno se llama Iberdomida, otro todavía no tiene nombre, es CC480, pero han demostrado tener una eficacia importante y por lo tanto hoy quedarán restringidos a fases avanzadas de la enfermedad, pero en el futuro se moverán también hacia líneas más precoces y junto con estos nuevos telmots tenemos también algunos datos de selinexor en combinación con carfilzomib o con pomalidomida u otro tipo de anticuerpos monoclonales o incluso linfocitos tecar que van dirigidos contra dianas diferentes en la superficie de las células plasmáticas y todo ello abre Muchas posibilidades para rescatar a los pacientes con mieloma a lo largo de muchas líneas de tratamiento. Por lo tanto, un panorama totalmente esperanzador y muy positivo para los pacientes con mieloma. Pues eh, si tenemos que visualizar un poco cómo será el futuro del tratamiento de los pacientes con mieloma, yo diría que en el futuro relativamente cercano, la gran mayoría de pacientes, si no todos en el momento del nuevo diagnóstico, serán tratados con inhibidores de proteasoma, con inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti-C38. Y ello va a condicionar probablemente que a lo mejor algún grupo de pacientes pueda estar hasta potencialmente curados. Pero los pacientes que no ocurra eso, en el momento de la recaída, en el momento de la primera recaída, creo que en el futuro van a recibir directamente ya tratamiento frente a BCMA. Después de la exposición al inhibidor de proteasoma limidial anticede 38, probablemente el uso de un linfocito TECAR un anticuerpo biespecífico o el anticuerpo conjugado belantamab en combinación con diferentes estándares de tratamiento va a ser la aproximación más inmediata. Con esto probablemente consigamos prolongar de una manera muy importante la supervivencia libre de progresión, pero para futuras recaídas pues eh, nos quedan fármacos nuevos como quedan selinexor. En combinación con o con pomalidomida, quedan los nuevos inmunomoduladores que antes les mencionaba, ibrudomida, CC480, otros fármacos, otras estrategias de inmunoterapia, como los linfocitos TCAR o los anticuerpos biespecíficos, frente a otras dianas que ya están en desarrollo, como GPRC5D o FCRH5, nuevas dianas. Por lo tanto, Creo que el mensaje para los pacientes con mieloma tiene que ser un mensaje esperanzador. Los pacientes con mieloma están ahora mismo en una situación óptima para que, aunque se produzca una recaída, el paciente tiene que sentirse relativamente seguro porque va a tener posibilidades de recibir muchas líneas de tratamiento. Y yo creo que en el futuro el paciente que ha recibido tres y cuatro líneas de tratamiento no va a ser el mismo que el paciente que vemos ahora tras tres o cuatro líneas de tratamiento. Va a ser un paciente en mucha mejor situación y en muchas mejores condiciones de seguir recibiendo tratamientos óptimos. Claramente tiene que pasar porque llegue a los pacientes, llegue a las farmacias, de los hospitales, donde se tratan pacientes con mieloma y hoy por hoy sabemos que la financiación de toda la innovación en algunos países, en algunos hospitales, en algunos centros, es un gran reto por el impacto económico que tiene, pero no podemos olvidar que estamos hablando de mejorar de una manera muy importante la supervivencia global de los pacientes con mieloma. Por lo tanto, nuestro punto importante de lucha como médicos y si tenemos que ir de la mano con los pacientes, es conseguir que las autoridades sanitarias de cualquier país puedan aprobar todas estas nuevas estrategias para los pacientes con mieloma. ¿Por qué? Porque cuando... Se aprueban estas innovaciones y cuando los pacientes con mieloma reciben en la primera línea de tratamiento las combinaciones mejores e incluso en la primera y en la segunda línea, el beneficio que van a reportar, el beneficio que los pacientes van a obtener es importante. Primero porque van a responder de una manera muy rápida. La carga tumoral va a desaparecer después de los primeros ciclos y ello se va a traducir. En principio, en una duración de la respuesta mucho más larga, pero eso va a impactar de una manera muy importante en su calidad de vida. Se van a poder incorporar a su vida más o menos normal de una manera relativamente rápida y todo eso creo que es muy importante para ponerlo en valor en el contexto de la aprobación y la financiación de los nuevos fármacos. Hablo, por ejemplo, de los linfocitos t -CAR, una estrategia innovadora que deberíamos intentar que llegara a todos los pacientes que puedan ser potenciales candidatos para recibirlos. Es una estrategia de tratamiento único con respuestas que vemos ya tras el primer mes, tras su administración, y lo que vemos en las consultas con los pacientes tratados con estos linfocitos TKR es que el beneficio que tienen en la calidad de vida es tremendo. El paciente se queda no solo libre de enfermedad, sino libre de tratamiento. Hay pacientes que están viniendo a control cada tres meses, algo que era impensable para ellos en el pasado. Por lo tanto, claramente toda esta innovación tiene que llegar a los pacientes. Para ello tenemos que ir de la mano los pacientes y los médicos para que las autoridades lo aprueben y que por supuesto ningún, PAE, ningún paciente candidato a recibir alguna de esta innovación se quede sin recibirlo.